Pero eh, no, mirándome a mí... Sí. Son zapatos de novia a medida, entonces es un poco complejo porque no hay nada estipulado. O sea, ellas vienen y pueden elegir el color, la altura, la forma, agregarle una tirita, sacarle otra. Entonces, como que es medio infinito. Eh, en realidad, a veces tratamos de armar como colecciones, como para que la gente diga, quiero este sin tanta modificación, porque llega un momento que... Hasta se marean las mismas novias. Entonces por ahí tenemos una colección más estipulada y otra que es súper a medida. Entonces por ahí las que buscan algo más barato y algo más práctico van a la, a la común, a la línea como los que ya están hechos y las otras diseñamos e inventamos cosas. Es divertido, pero bueno, tiene como mucho laburo en la otra parte, pero bueno, va de la mano con que te haces el vestido a medida y está bueno para esa ocasión. Hago de todo, o sea, en general trato de apuntar a novias como para armar un perfil. Me es más fácil y hay menos competencia en realidad. Si de repente tenés que competir con las grandes marcas de sandalias, quedas como ahí un poco en el horno y por ahí como esto no hay tanta gente que lo haga. Y la verdad es que no hay nadie que lo haga así tan que quiero ponerle una zanahoria bordada, como que eso medio que somos los únicos, porque es un poco chino, entonces... Eh, está bueno porque nos caracteriza eso, pero la realidad es que todas las que nos compraron nos vuelven a comprar. Me dicen, se casa mi hermana el año que viene, y ahí recontra podemos hacer para todo el mundo, porque son de todos los colores, o sea, no es de novia, pero como esa medida, en general la gente se hace algo a medida cuando es un evento así importante. Pero ahora, con la cuarentena, como no se casó nadie, eh, lo que hicimos son zapatos para todo el tiempo, hace una semana, y vienen re bien, como de todo un poco para la playa, para el día a día, como mucho yute y ese estilo más relajado. Claro, me pasa que todo lo que estudié, lo apliqué y no me sirvió, porque es un público tan distinto que... Pero no es un público tan fiel, no es que te siguen para toda la vida, es como que las novias te buscan ese año y te absorben y consumen un montón lo que subís y te preguntan y todo, pero bueno, una vez que se compraron el del civil, el del casamiento, Capaz que te siguen siguiendo de buena onda, pero por los próximos años capaz que no necesitan. No es como una marca que veo que sacó en la próxima temporada, porque aparte no tenemos temporadas. Eh, no, no hay una temporada de verano, una de invierno. Son siempre sandalias. Nos ponemos más creativas, menos, pero la realidad es que medio que las colecciones van cambiando dependiendo de lo que nos piden. Entonces es raro porque por ahí te dicen en general, no te conviene subir tantas fotos, como que hay un montón de cosas estipuladas para las redes. Y a nosotros nos pasaba al revés, como que foto que subías, foto que te seguían más personas y que te consultaban. Entonces tuvimos como que armar una dinámica diferente eh, y nada, en realidad sirve un montón. La verdad que es por donde más vendemos, es por Instagram hoy en día, eh, porque subís una foto y por ahí. En general te pedían que subas como cosas re limpias y solo la foto y con poco texto. Y nosotros empezamos a hacer al revés, subimos la foto, las 20 alturas posibles, todos los colores. Y ahí es cuando se hace la compra, porque entendieron todas las posibilidades que tenían. O sea que está buenísimo porque vos en cada posteo tenés la oportunidad de agarrar a un montón de gente que está buscando un zapato de 10 centímetros. Entonces... Es como que tuvimos que inventar nuestra propia regla de redes, pero más o menos funciona. A veces siento que quemamos un poco la cabeza a los que no les interesa tanto. No sé, mis amigas que nos siguen de repente dicen no quiero todos los días ver un zapato de novia, pero la novia que te empieza a seguir, sí, re, yo tipo silencienme, pero síganme. Y las, las que te siguen les copa. Tipo, subís una y al día siguiente la nueva que subís, tipo, ay, pero me gusta más. ¿Te das cuenta que lo siguen porque empiezan tipo, me gustan todos? Estuve viendo, muchas me llaman y me dicen, estuve viendo todos los agradecimientos de las novias que se casaron, que bailaron toda la noche. Me los quiero hacer con ustedes, sí o sí, pero no sé qué, proponeme. Entonces digo, bueno, leyeron, como que sirvió lo que subimos. Re, como que me parece una catástrofe que se pongan unas zapatillas en la mitad porque es como que todo... Yo en realidad estudié asesoramiento de imagen, entonces siento que si en la mitad te bajas a unas zapatillas como que el vestido, queda, todo queda desalineado. Y capaz estás relinda y de repente te empezás a hacer nudos en el vestido y, y es un espanto. Entonces como que me parece muy bueno que como están tapados los pies en general, te hagas algo que por ahí no sea lo más femenino del mundo, pero que no te tengas que cambiar de zapato. Entonces por ahí te haces algo lindo, pero por ahí con una plataforma un poco más tosca de lo que querrías, pero lo hace, te hace que te lo banques. Entonces es como que... Y algunas, las más pudientes, se compran unos para la ceremonia y unos para bailar, pero la misma altura para no bajar. Mira, tenés de todo, eh, sí, hay, hay chicas que se estresan un montón como que de más para mí porque no te permite disfrutar, como que lo que yo trataba de decirles muchas veces, no sé, estaba maquillando y se largaba a llover y era un drama, como que se ponía, casi que tenía que dejar de maquillar para que lloren y retomar. Eh, es un embole porque muchas veces se recontra, pierde el foco, no sé, es como que a mí que me estoy casando en vías de, cuando se pueda, eh, como que llega un momento que tenés que seguir conectada con que estás queriendo casarte con alguien y estás celebrando eso porque de repente pasa a ser un evento social en el que todo es súper importante y de repente es como que no, lo, no quiero que suene mal, pero un poco se pierde el foco que, que, que en realidad está celebrando el amor, por así decirlo. Entonces es como que hay mucho detalle a tener en cuenta y eso hace que se estresen mucho, porque pobres, son un montón de exigencias. O sea, el zapato tiene que ser perfecto, el vestido tiene que ser perfecto. El... Y a veces lo perfecto es muy difícil. Entonces eh, es un poco estresante para ellas encontrar todo lo que buscan en un zapato y a veces como que hay que orientarlas porque queda un zapato medio feo si le querés meter todas las características que tengan que ver con todo entonces yo digo bueno te pones un vestido con toda esta información hagamos un zapato con un poco menos o al revés te pones un vestido que es casi un camisón metamos león al zapato con algo que pegue pero sí siento que es un poco estresante no no que las novias son estresadas pero que casarte por ahí un casamiento grande, tiene muchas exigencias que es como que aunque sientas que te vas a relajar y que te lo vas a tomar tranquila, de repente te encontrás embarcada, no se puede mucho salirse de ese estrés. Pero bueno, es como que son personalidades. Hay gente que disfruta un montón también estresarse y ponerse esas, esos objetivos y hay gente que dice, prefiero no preocuparme por nada y me pongo los zapatos de una amiga o me compro los que están hechos que también está buenísimo, por eso también está la línea de lo que está hecho, que son divinos y de hecho son los que a mí más me gustan porque por algo los diseño. Eh, pero bueno, muchas, muchas quieren algo, de hecho a veces se rebuscan porque quieren algo tan especial que, que, que se complican solas. Entonces está bueno tratar como de asesorarlas y ¿qué, qué foto viste de lo que te gustó, vayamos por ahí y no todo lo que estás viendo ahora, ¿entendés? reyo yo, y, y además a, la, a, las novi, a las mujeres que están en esa, por ejemplo, los domingos a la noche y los lunes a la mañana les agarra mucha ansiedad por solucionar temas. Como que jueves, viernes, sábado estuvieron a mil y de repente domingo, bueno, tengo que volver a ponerme con esto. Entonces te juro que los domingos a la noche y los lunes a la mañana es como que te matan a preguntas. Y a mí me encanta respondérselas. Como que yo trabajo para que me vaya bien y, y además te dan ganas como de satisfacerla, de darle la respuesta. Y a mí me pasa como compradora que muchas veces, si no me contestas al toque, fui a otra marca. Entonces es como que digo, no me cuesta nada, no requiere un montón de pensamiento. No es que me paso, se frena al mundo para contestarle. Si veo que es algo complejo lo que me están pidiendo, le digo, mañana te escribo, pero si es algo simple, lo contesto en el momento y chocha. No me molesta. Nunca, nunca en mi vida. No, es algo que... Me tienta, pero siento que tengo tanta libertad que no podría. O sea, no puedo tener... No puedo, no. Nunca tuve un jefe, entonces siento que me sería muy difícil acatar órdenes. Si bien soy mucho más exigente que por ahí teniendo un jefe, que por ahí te, pide, te dicen cortar a las 7 de la tarde y yo corto a las 11 de la noche, pero hay muchas libertades que disfruto un montón. No, no es que... Viste, hay muchos emprendedores que dicen, yo trabajo mucho más y mucho más exigido porque es algo mío. Yo le encontré la vuelta y trabajo un montón, pero me sé poner el límite. Eh, disfruto un montón mi, mi tiempo libre, disfruto un montón trabajar desde cualquier lugar. Sí me pasa que mis papás sobre todo me dicen, estás mucho con el teléfono. Lo que pasa es que yo estoy mucho con el teléfono en momentos en los que debería haber estado en una oficina. O sea, si no estuviésemos en el 2020... Eh, es como que yo tendría que estar sentada con una computadora. Entonces, por ahí voy a tomar el té eh, con mi familia o con mis amigas, y estoy con mis sobrinos y todo, y estoy un poco con el teléfono. Pero bueno, 50 y 50, y si no, directamente no podría hacer ese programa. Entonces, como que yo lo veo positivo, no, no siento que esté sumergida en las redes sociales 24 horas, pero de repente hay una novia que quiere comprar y que no sabe, y me llama la que atiende el showroom y me dice, Mary, ¿se puede hacer esto en fucsia? Sí, chau, está bueno estar online. O sea, en vez de estar encerrada esperando a ver si hay un llamado, estoy haciendo mi vida y regulo. Está bueno.